Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps. Hoy seguimos con lo que habíamos visto en el artículo anterior que era eh, control de, de formas o de shapes en Excel eh, habíamos empezado con, este artículo lo dividimos en tres partes porque por lo extenso y lo complejo que es era algo, era algo bien simple, eh, controlar las formas por ejemplo acá tengo un, un icono y podía, podía copiarlo en otro lugar de la hoja y utilizarlo para los fines que yo lo desee. En este caso, habíamos utilizado el ejemplo de un estacionamiento, de un control de estacionamiento gráfico. Ya habíamos visto en, con anterioridad un control de estacionamiento más eh, con celdas, números, algo más tipo dashboard. En este caso es más, más estético, más tipo programa o aplicación. Es más gráfico. Habíamos visto cómo funcionaba el programita completo. Eh, en la primera parte habíamos visto específicamente cómo hacer esto de llevar una forma de un lugar a otro fíjense que habíamos visto el tema de la patente que cuando colocamos una patente nos, nos ponía la formita ahí como que estaba estos eran los lugares de los estacionamientos o los lugares dentro de nuestro parking o los lugares disponibles que tenemos en nuestro estacionamiento y poníamos la patente y simplemente nuestra macro lo que hacía es llevar este icono hasta ese lugar y así sucesivamente y de esa manera gráfica y fácilmente podíamos eh, controlar el acceso a nuestro, a nuestro estacionamiento en esta ocasión vamos a ir un paso más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata esto en esta ocasión lo que hacemos es cuando agregamos una patente por ejemplo aquí agregamos un auto nuevo que ingresó simplemente lo que vamos a ver es que Además de, de copiar el autito en este lugar, eh, introducimos esto que es, que tiene este formato, que nos introduce una un día y una hora en específico, que es el día y la hora de, de, de, en este momento. Esto es la función ahora, que acá en este, en este Excel está en castellano, es ahora, fíjense que es lo mismo. Le pongo el mismo formato y se van a dar cuenta que es lo mismo. Al código que hacía esto de copiar y pegar la forma a este lugar, le agregamos además esta línea de código que nos ponga esa fecha y esa hora para tener la hora de acceso o de ingreso de este vehículo en el estacionamiento. De esa manera tenemos el control y de esa manera podemos controlar la cantidad de horas transcurridas y podemos cobrar. La idea es cobrar por el tiempo en que un auto está dentro del estacionamiento como ven acá hemos agregado un par de, de filas con estos datos costo, por ejemplo, 150 pesos a la hora pueden ser pesos, dólares, lo que sea y acá fíjense que está la patente acá está vacío, bueno, por ahora Pero, y acá está lo que sería el costo total fíjense que estos son Dos fórmulas, ¿no? Si hago doble clic, por ejemplo en esta patente Me rellena la patente Y me pone los datos En este caso, como es de ahora No tengo datos, pero si pusiera este dato Que tiene fecha de ingreso el mes pasado Fíjense que ya nos dice que son 28 días 7 horas y 2 minutos Entonces acá nos da el costo total O el precio total que saldría En este caso es un monto exagerado Por supuesto, porque es un ejemplo pero la idea es esa, que nosotros teniendo este dato de la hora y el día de ingreso, podemos calcular por diferencia, o sea, cuando nosotros le damos, por ejemplo, este, este auto se va a retirar, apretamos doble clic ahí, nos tira automáticamente el costo, luego que cobramos, podemos borrar eh, los datos acá, por ejemplo, una vez que cobramos, borramos el, el autito, borramos la patente y la hora de ingreso, eso lo vamos a ver en el en el artículo siguiente en este artículo lo que nos interesa es justamente esa macro primero esto, vamos a ver esto que es muy fácil para agregar esto es, vemos el código anterior del artículo anterior que era algo más o menos como esto fíjense que acá hay una línea que agregamos que justamente esto simplemente lo que hace es decirle a la macro que agregue esta fórmula que es now en inglés porque en el código lo interpreta así a el lugar arriba de donde nosotros agregamos la patente si lo agrego acá, lo agrega arriba, si lo agrego acá, lo agrega arriba por ejemplo, vamos a agregar acá otra patente fíjense que lo agrega. eso es muy importante porque con esa hora de ingreso nosotros por diferencia podemos calcular el precio, ¿no? la cantidad de horas y días y el precio ahora, lo más complicado de esto es esta, este evento que utilizado que utilizamos acá que se llama doble clic que es nada más y nada menos que una un código que utilizamos acá en la misma hoja esta que se llama main que está acá arriba fíjense que es bolsido 4 doble clic le decimos otra vez usamos este condicional que se llama nos intersect, intersect que tiene esta forma que lo que hace es que si si hay algún cambio en el rango este que nosotros le decimos al código que es este rango que estoy señalando estos rangitos, si sucede algo dentro de ese rango ejecuta la, las acciones o el código que está dentro de ese condicional que en este caso sería esto que se ve acá fíjense que lo único que hace es pone el dato de la, de la celda actual que sería, pone este dato, lo pone acá es la primera línea la segunda línea lo que agrega es la otra fórmula que utilizamos, nosotros lo usamos con el código, pero se puede poner acá directamente, fija la fórmula, que es lo que hace la resta entre el valor que tiene al inicio y el valor actual. Como es incremental es al revés, es el valor actual, o sea ahora menos el inicio. Eso nos da, fíjense que es un número, fíjense si yo hago así. Esos lo ponemos en, en el formato general, fíjense que es un número que nos dice que son 28 días porque es una resta, así lo, lo, ve, lo ve Excel, son 28 días y 29, eso está en decimal pero representa, esos decimales representan las horas del día. Entonces esos, ese es el formato que tiene esto, lo dejamos ahí y acá hay otra fórmula que lo que hace es, eh, multiplica, la, la vamos a observar la fórmula, Multiplica la cantidad de días por 24, que son la cantidad de horas que tiene el día, por el precio de la hora, y después multiplica la hora, la, la hora por el precio nuevamente, y después multiplica los minutos por un proporcional de, de la hora por minuto. O sea, divido la hora, lo que cuesta la hora, en 60, y lo multiplico por la cantidad de minutos, y me da... me prorratea. Entonces la fórmula sabe cuánto tiene que cobrar. Vamos a seguir viendo... Entonces, esta formulita que yo agregaba con el código es lo mismo que ponerla manual acá, hace una resta, no hay necesidad de usar código siquiera. Y la última formulita, el último, eh, la última fila de, de código, digo, fíjese lo que hace es seleccionar, simplemente selecciona esta celda como para llevarnos la mirada de acá automáticamente a acá automáticamente, que es donde nos tenemos que fijar el costo y la, la cantidad de días. Como ven, con pocos elementos, con algo muy simple, volvemos a hacer algo más avanzado y complejo, pero que nos sirve mucho para lo que nosotros queremos. En este caso, vemos el ejemplo del control de estacionamiento, pero se puede utilizar para cualquier cosa, se puede utilizar para, para productos de otro tipo, de otra clase, para incluso es se puede utilizar para hacer un gestor de bares, como habíamos hecho. Se puede utilizar para cualquier tipo de, de aplicación, del programa que nosotros le queramos dar en nuestro hogar, en nuestro negocio, en, nuestro, en el lugar de trabajo. Espero que les haya gustado el ejemplo. Está muy bueno. En, la próxima, en el próximo artículo vamos a ver que borrando, apretando suprimir en la matrícula patente, vamos a borrar todos los datos de ese lugar, por lo que nos va a quedar la plaza limpia o el lugar de, del parking o el de estacionamiento limpio para ingresar otro auto nuevo, solo haciendo suprimir sobre esta celda. Tenemos entonces se vuelve una aplicación muy versátil, muy limpia, muy estética y muy útil. Espero que les haya gustado. Den, den like y siguen, síganos por, por las redes sociales. Eh, gracias, hasta la próxima. Salud.